Un poco, ya mira, pero ¿dónde es? Después, un de 3 que esto seguramente lo coja Constantino, ¿vale? Recuerden que de aquí salimos a la ciudad de Alcalá de... ¿El agua qué El agua, me cago en mi puta vida. ¿El agua complicadilla, agua, no? ¿no? Bueno, salimos del agua y salimos vivos, así que... Sí. han salido escamas o no? Me han salido... menos <risa> la... en los huevos me han salido. <risa> de tanto regalos <risa> afrontarlo, eh, gracias, gracias. La organización, eh, así nos lo diga, pues, vamos a tomar salida hacia Alcabar del Río. ¡Ahora, señoras, suerte, señores! Ah. Contame un poquito lo de ayer, ¿cómo bueno, fue? Ayer junto a la mañana empezamos con una natación a oscuras, pero con los mejores números que había hecho nunca, superando todo, todo, lo que había, todo lo que había hecho en los ultras anteriores, o sea que muy contentos. Che, en el mountain bike lo vi muy fino, ¿eh? ¿vale? Lo vi fuerte. Sí, Muy buen trabajo han hecho. Sobre todo lo que se nota es la complementación que, que tuvimos en, el, en Mongolia y al entendernos pues simplemente le chequeaba y si necesitaba algo le ayudaba, pero está hecho un titán y tiraba, tiraba muchísimo. ¿Vale en ti de glover deportista? Valentí mm. de Globero ha sido deportista, intento que lo sea uh -huh. pese, pese a algunos inconvenientes El trabajo que estamos haciendo empieza a dar resultados Como venís, bien, ¿eh? Va segundo, papá muy bien, muy bien, muy bien. tirando muy bien. Hay que intentar guardar piernas y no reventarse porque hoy va a ser muy, muy largo. Entrar al corte, que el de adelante, no sé si es el belga o es el danés, que no pegue una minutada muy grande, y jugárselo todo mañana a correr. Recuérdatelo. ya llegas al puerto de los melonares, tienes a 15 minutos el primer belga y los demás reventados a 25 o 30 metros. O sea que va, venga, no, vale. vamos, vamos, vamos. el papi. Con chorizo, me lo pasé por las bolas para que lo sientas bien. ¿Anda? Sí. La que te dejé adentro. Yeah, putito. <risa> vamos, chavales. Había vamos, vamos. preparado mentalmente y físicamente muy fuerte la natación y el mountain bike que le tenía mucho miedo a los 84 de trail de mañana y que de algún modo, pues no que me hubiera confiado, pero como que hoy era el día fácil. Y hostia, en un ultraman no hay nada fácil, ¿eh? O sea, no hay ni un minuto, ni un metro, ni un kilómetro, ni una subida, ni una bajada, ni un sector que te regalen nada ¿eh? y vas tirando, tirando, tirando. Y cuando parece venga que aquí afloja, hostia, más vale que te aprietes los machos porque significa que a la siguiente te van a pegar una remachada que cuando estés levantando la cabeza te va a caer una hostia. Vamos, vamos, vamos, vamos. Esta es la última rampa ya que te queda dura. Venga, vamos, me demos una foto en la meta, eh. Ya lo que te queda el día de mañana nomás. Es durillo, el día de mañana más ser duro, pero bueno, ahí está, ya está su máquina. Última rampa esta. Última rampa esta ya. Mira que le decimos, eh. Sí, sí, esta es la última rampa dura. No entiendo, no se enoja conmigo, eh. Dura la última rampa, ya lo que le queda es más o menos llevarlo. El aplauso para valentín dándolo todo vamos valentín 11 horas 8 minutos enhorabuena valentín hey